Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Le decíamos antes de hacer la pausa, hoy con la visita de Pamela Michel, Salvador Sánchez y la doctora Miguelina Tatú, le vamos a enseñar a ustedes cómo salvar vidas. Una importante campaña que se está desarrollando desde hace un tiempo, de mano de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de la Defensa Civil, que ha recorrido gran parte del país. Hoy vamos nosotros a ponerlo ante todos ustedes nuestra audiencia, para que puedan aprender desde sus hogares, desde su lugar, de que usted esté de vacaciones, donde usted vaya, cómo salvar la vida en un momento que sea necesario. Vamos a ver las explicaciones que nos va a dar la doctora Miguelina, pero quien va a estar llevando a cabo la maniobra, el distinguido amigo Salvador Sánchez. Vamos a ver, doctora, tenemos el cuerpo ahí delante y Salvador ya ahí listo para iniciar una maniobra. Sí, quería compartir con la, con la audiencia que... Aprendiendo a salvar vidas es un proyecto que surgió eh, en el interés de acercarnos a la población y poner en ella capacidad de competencia y conocimiento que le permitieran eh, la oportunidad de ayudar a una persona eh, y poder salvarle la vida. Entonces, eh, la hemos venido desarrollando como parte de la fase preventiva y preparación de la defensa civil de cara a la Semana Santa, pero en realidad... Aprendiendo a Salvar Vida ya no es un proyecto, sí. es un programa que vino para quedarse. Excelente, qué bueno, eh, Que trascenderá y como lo ha expresado el señor, el licenciado Sala sí. se quedará, porque en realidad eh, dotar a la población de conocimiento y destreza, competencia, eh, es importante, sí. porque la situación no la podemos tener en cualquier momento. Entonces, hoy hemos traído para el programa Hemos sustraído del curso de primer auxilio este, algunos tips importantes sí, que sí. en un lenguaje sencillo a la población le explicamos en cuatro o cinco pasos. Por ejemplo, en este caso, cómo aplicar la maniobra de resucitación cardiopulmonar en una persona que podría estar haciendo una parada sí. cardiorrespiratoria. Entonces tenemos a Salvador con una persona, Salvador va por la calle Salvador se encuentra con esta persona, está tirada, la ve mal y lo primero que hace es tratar de llamar su atención para ver cómo está su nivel de conciencia. Y le dice o la llama, señor, señor o señora, señora, dándole unos toques por los hombros, ¿verdad? Como él está haciendo. Luego, lo segundo que hace, es sumamente importante, llamar al 911. Si está solo llama, pero si hay otra persona que esté cerca, le pide y le solicita, por favor, llame al 911 y dé la ubicación. El tercer paso es verificar si la persona respira y tiene pulso. Para eso, él hace esta maniobra, eh, se acerca, miren cómo él pone las manos en su frente, y con sus dos dedos de la mano derecha hace una maniobra sumamente importante. Eleva la barbilla para liberar vías respiratorias. Luego, en esa maniobra que él hace, se acerca para ver si siente algo de respiración. Y con su vista, él está mirando si el tora sube o baja para ver si hay alguna respiración. Con sus dos dedos va a esta área del cuello para verificar si encuentra pulso. Como no encontró nada, ni pulso, ni respira, en estos momentos él está ubicando, él está ubicando el centro en el tórax donde se unen eh, al final de donde está este hueso que une la, las dos paredes costales y comienza a aplicar 30 compresiones. Yo quiero que las personas se fijen en cómo están ubicadas las manos de salvador. La maniobra se hace con esta parte, no, ni siquiera la mano de Salvador ha descansado en ningún momento porque ahí está el seno de una mujer o la tetilla de un hombre. Miren cómo están sus manos, él no está tocando nada y cuando da las 30 compresiones, entonces vamos a aplicar dos insuflaciones. 28, 29, 30. Cierra nariz porque le va a aplicar aire. y Si la deja abierta, el aire que le, le llegue se puede salir por la nariz, entonces le da dos insuflaciones y vuelve y aplica 30 compresiones en el medio de su tórax, donde finaliza ir el te hueso que tenemos aquí, que se llama, como dice la gente, prácticamente sí. casi en la boca del estómago, sí. pero un poquito hacia la izquierda, ¿verdad?, porque el, el corazón lo que queremos es masajear ese ventrículo izquierdo del corazón que está por ahí, y esta maniobra, hacemos cinco ciclos y luego, este a menos que llegue sí. el 911 y llegue una ayuda facultativa, entonces se le entrega a la persona a la, a la ayuda que llegue. Pero esto pudiera marcar la diferencia, doctora. Esa acción claro, pudiera marcar la diferencia en lo que llega a una unidad, como usted dice, o un facultativo. Sí, hay una cosa importante, sí. hay una cosa importante que quiero destacar. Eh, Siempre cuando le estamos enseñando la maniobra a las personas, eh, se le enseñamos eh, el deber ser, sí. compresión e insuflación. Sí. Compresión. Ahora, si tú no quieres, si tú te encuentras una persona en la calle y tú no quieres, dale la insuflación. Por cualquier condición, sí, sí, no sí. voy a decir por cualquier condición, sí, claro que sí, por claro. lo menos dale la insuflación. Sí. Ahora, la maniobra la enseñamos completa porque si es un familiar tuyo, yo voy a estar seguro que tú le vas a dar las dos insuflaciones boca a boca. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces eso es importante decirlo. Entonces ahora queremos tener a la licenciada Pamela Michel claro. que eh, nos va a, a explicar... La maniobra de atragantamiento en, ¿En bebé. En bebé. ¿Qué, yo qué quiero Que es muy frecuente eso, doctor, sí. en nuestros hogares. Muchas veces los niños toman objetos y están en peligro de poder. Yo, yo hacer quiero, quiero destacar: el, el viernes, hace dos viernes estuvimos en Ágora. Sí. Y era un viernes en la tarde, y entonces había muchas personas, muchas madres con niños en cochecito, y se acercó una madre y dijo: Yo quiero que me enseñen, entonces. Cuando ella le fuimos a poner el muñeco, dijo, tú ves, este bebé parece un bebé de sí, verdad. Parece totalmente. Sí, entonces ella dijo, no, con el muñeco no, yo lo quiero hacer con mi bebé. Excelente. Y cogió su bebé de Qué cinco bueno. meses, cuatro sí. meses y realizó la maniobra junto con Pamela. Entonces ahora en este momento, miren cómo Pamela eh, es, ubica su bebé, al bebé, cómo lo, cómo lo sostiene y va ahora a revisar con su dedo meñique la cavidad oral del bebé, la boquita en búsqueda, de porque a lo mejor el objeto se puede ver. Si lo ve, con, entra la, el dedito, el dedito meñique, y con un, como con un gancho trata de extraer el obstáculo o el objeto que haya estado ahí. Si no lo ve, entonces mire cómo ella ubica al bebé, lo pone sobre su brazo en esa forma, sí. se pone de rodillas porque necesita estabilidad sí. para por el próximo paso, entonces ella le va a aplicar en la parte media de la espalda del bebé unos golpes con su, miren la dirección de los golpes, no son golpes secos hacia abajo, sí. sino son golpes hacia arriba. Como una especie uh, de impulso hacia afuera, es para Cuatro, con el impulso. cinco, excelente, entonces de luego queda, vuelve y voltea al bebé, Revisa a ver si ya el objeto se ha movido y está en la cavidad oral y entonces si está lo saca. Si no, vuelve, pone el bebé en la posición anterior y continúa haciendo esta maniobra hasta que el objeto es expulsado. Tan sencillo como eso. Me gustaría apro aprovechar, doctor, y escúcheme, sí. porque sé que a nuestras madres esto le va a resultar muy interesante. Vamos a volver otra vez para poder ponchar directamente, porque hablamos de tomar un dedito meñique, pero usted hizo unos movimientos como muy estratégico, que sería bueno que las madres puedan aprender esto, por favor, licenciada Pamela Michelle. ¿El dedito meñique? Sí, sí. Excelente. ¿Revisa la boquita del bebé? Entra el dedito en la boquita, entonces buscando sí, cualquier bien, objeto. Si no está visible y el niño sigue, porque ella va a dar cuenta, el niño sí. está poniéndose de un color cianótico, medio no, moradito, se por se siente, la falta sí, claro, de oxígeno, sí, claro sí, y el niño, de entonces niño. ella ubica al bebé. Yo quiero, exacto. De, entonces, despacito, por favor, a la licenciada michera y para sí. que las madres puedan ver que es un movimiento hacia afuera ligero para tratar de expulsar lo que el niño exacto. tiene tragantado. Exacto, o sea. yo decía ahorita que no es un golpe así, sí, sino no, no, hacia abajo, no, claro, sino sí. es... Sí. Exacto, hacia en esa en ese sentido que aplicamos sí. los, los toques, vuelve y pone... Se sí, lo pone nuevamente de frente hasta ver ahí, ya si está sí. fuera, poderlo atraer nuevamente con el dedo miñique, Exactamente. Sí, excelente. Me parece, eh, que me den unos minuticos más producción, porque sé lo interesante que puede ser esto, en esta etapa donde estamos nosotros... A veces sin querer, pero como muchas madres primerizas, como se le dice popularmente, sí, sí, sí, que a veces sí. no tienen manejo de ciertas situaciones, jóvenes, niñas que suelen ser madres a ciertas edades y desconocen esto. ¿Algún otro punto que pueda ser útil en esos temas de atragantamiento ahí doctora, por favor? Bueno, este, claro, porque podemos, la maniobra puede ser exitosa, sí. pero a lo mejor no puede ser, no es exitosa y el objeto no sale y el niño puede entrar en un paro respiratorio. Sí. Entonces, ya se pasa entonces a hacerle la maniobra de RSP al bebé. Sí. Entonces se pone el, el bebé en el piso. Si, me, si pudiéramos tomar el paciente bebé. de Salvador un poco sí. para allá, por favor. Sí, claro que sí, es muy interesante. Miren la diferencia que hay entre la compresión que se da en el bebé y el, la compresión que se da en el adulto. Muy importante. Entonces, Porque a diferencia, ella... a diferencia del adulto, doctora, y le interrumpo el adulto, puede expresar más fácilmente lo que está atravesando. Pero el niño no tiene cómo expresar lo que está sintiendo en ese momento. Exacto, el niño lo que es, va a llorar y va a estar de un color que claro. se va a utilizar. Que, que crea una gran desesperación sí. en padres y madres. Si situación. el niño pasa, si el niño eh, eh, es, tiene cierta edad, el niño, hay un signo característico del atragantamiento y es esto. Sí, sí, sí. La gente hace este, este signo, esta señal de que tiene algo y uno le pregunta, ¿te lo manda a toserse a un sí, adulto. Sí, sí, sí. Pero, si tose y no sale, entonces se aplica otra maniobra en el adulto. Entonces, si el objeto no sale y el niño está entrando en un paro, entonces el, la maniobra es la que sigue. Se acerca, tratando de escuchar, y si no escucha nada, entonces pasa, eh, llama al nuevo uno, y le da las maniobras, con sus dos dedos. Sí, dos dedos nada más. Sí, porque es que... Atenci atención aquí, no es como con el adulto con las dos manos, apenas dos dedos, ahí para poder... So, porque es que el, el niño, el tejido del niño es un tejido muy débil, aquí sí. tú no puedes darle compresión porque le puedes romper el esternón y todas las costillas, exacto. Entonces le damos las compresiones y cuando le vamos a dar la insuflación, a diferencia del adulto, que uno tapa la nariz... Sí. Se sella con tu boca, sí. la nariz y la boca del bebé. O sea, tú abres la boca y trata de arrupar la nariz y la boca juntos y le das las dos insuflaciones al bebé. Excelente. Le damos 15 compresiones, dos insuflaciones. ¿Eh? Muy bien. ¿Perdón? Excelente. 30. Pamela, cuando vaya a dar, tiene que recogerse el pelo. <ríe> muy bien. Entonces está es la maniobra. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ahí Pamela puede, para que se ponga cómoda, porque doctora, aquí también tenemos un brochure muy importante donde indica todo cómo salvar vidas, aprendiendo a salvar vidas. Doctora, si alguien que no esté viendo en estos momentos desea hacer esa capacitación, se interesa en poder tener esos conocimientos, ¿cómo puede hacerlo? Mira, el. La escuela eh, desarrolla los cursos de primer auxilio básico que duran dos días y medio. Excelente. Eh, la, lo único es hacer una carta dirigida al director ejecutivo, uh -huh. solicitando la empresa, la institución que sea, eh, y nos ponemos en contacto de una vez, el director siempre pasa todo, él nunca dice que no. Muy o sea, bien. lo que hacemos es calendarizar, porque hay varias instituciones, sí. tenemos un listado de gente que está en espera, pero el que no pueda desarrollar los dos días, esto de la jornada es fabuloso sí. porque en media hora, nosotros en, cuando estuvimos en Agora vimos como 140 personas en dos horas y media. Sí, excelente. O sea, porque vamos una batería de instructores, vamos siete, vamos ocho, vamos diez y simultáneamente estamos haciendo la RCP en niño y en adulto y lo va, o sea, el atragantamiento en niño y en el adulto, el manejo de heridas y también el uso y manejo de extintor con los simuladores de fuego. O sea Excelente. Que... Doctora, yo creo que solamente queda reiterarle a toda la audiencia el importante operativo de Semana Santa, y luego de esto todos tenemos que aprender a salvar vidas, que es muy importante. Sí, yo, bueno, te voy a dar la mía por, para no salir de escena, sí. pero yo tengo te traje un a todo el que hace la maniobra de manera correcta, sí. Eh, en nuestras experiencias que hemos tenido, le estamos dando esta bandita que dice, yo aprendí a salvar una vida. Poncelo, Pamela, por favor. Excelente. Eh, venga, para no perder el Sí. Y ahí estamos aprendiendo nosotros también. <risa> sí, muchísimas gracias, Pamela. Muy Excelente. Gracias. Bien. señores La doctora Miguelina Tatú. Y no solamente la directora de la Escuela Nacional de Energía, sino también una importante voluntaria de lo que es nuestra defensa civil. Ah, sí, en compañía de ellos, el distinguido amigo Salvador y Michelle, estuvieron con nosotros esta noche para poder enseñarle a ustedes cómo salvar vidas. Y lo más importante ya lo decía la doctora. Esta Semana Santa, poder tener la precaución de vida, cuidar y preservar nuestras vidas. Más que todo, porque la doctora lo explicó, quedan muchas más Semanas Santa que podemos seguir disfrutando. Doctora, muchísimas gracias a usted y a su equipo. Estamos para servirle a nombre del licenciado Salas. Sí. Gracias por la invitación de poder llegar a la población y llevarle lo que es la defensa civil. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes, ya con la parte complementaria de este su espacio Teledebate. Nos vemos en breve.